Hoy voy a salir en mi vlog. ¿Yo por qué? Porque estoy grabando. Hey guys. Hola chiquillos. 2 de abril del 2018. Hace tiempo que no hacía esto. Eh, por lo cual me cuesta.. Se me olvidó el ritmo de esto. Se me olvidó como. Eh, y qué. Aquí... Bueno, la cuestión es que. puta podría hablar de tantas cosas, son tantas cosas que no sé cómo comenzar. Un clásico de sauce, un clásico de este de sauce. Este es el blog 290 y empiezo así, sin saber cómo empezar. terminó el día, compadre y gaza, compadre, si gusto. volviendo a los vlogs, pues compadre, volviendo a los vlogs, no sé cómo volver, pero estoy tratando. don Richard, chau chiquillos, también bien, eh, sí. o ¿se cómo empezar, yo creo que sería bueno, creo que lo mejor es empezar con unas micheladas. Ok, sobrino el lunes, después de Semana Santa El otro día me acordé de, de una cuestión Algo que no había pensado nunca antes Y fue cuando tuve piojos Eh, ok Ese día llegué a la casa rascándome la cabeza y me dijo ¿Por qué te rascas tanto? Y me empieza a revisar la cabeza Me encontró piojos Estaba en sexto básico, tenía como 12 o 13 años No, no más chico. Se puso a sacar los piojos Luego llegaron mis dos hermanas y las tres estaban ahí, metidas en mi cabeza sacando de piojos. Y era chistoso porque como, como, como conversa, comentaban así como, hoy oh, mira este que grande. Y pasaban unos segundos y la otra respondía, hoy oh, sí, la opción. Como que era una conversación como Skype al principio, así que muy laqueada, muy rara. Estaban como uh, sumamente enfocadas en sacar de los piojos. <risa> es una historia de mierda, pero no sé por qué me acordé de eso. Todavía me asombra el enfoque y la concentración que ellas tenían. ¿Va para un lado esto? No lo sé. Vamos a descubrirlo. Y ahora, para la fase de mi trabajo que me ha dado tantos nombres: un par nos vamos para con todo, con todo, o sea, hasta lo locor que tiene que dejar todo el instante de ir a la Preguntándome, preguntándome cómo volver a empezar, puta. es como mi mamá y mis hermanas me sacaban los piojos, porque siempre va a ser mejor matar los piojos de uno. Oye, le robé la cámara a Sauce y le puse un buen micrófono y... Ah, hola, guay. Estaban contando una historia ya y se quedaron callados <risa> Y quería ver cómo era la cámara con la que bloqueaba y todo Y, y así suena con un buen micrófono, insístanle que tengo un buen micrófono ah, a ver, a ver. Siguiendo con la historia